¿Qué tal, amigos del Break? Estamos aquí bien contentos. ¿Verdad ¿Vale que sí? Este, aquí con ustedes compartiendo este penúltimo episodio de esta segunda temporada, El Break. ¿Verdad ¿Vale que sí, Pati? Sí, es muy triste. Parece que el Break está llegando a su final. Esta sí. temporada 2. Así es. Ya hemos estado anunciando, les tenemos preparado un cierre de lujo, un cierre especial muy bonito y dedicado especialmente para ustedes. Pero bueno, eh, a lo que nos truje Todavía estamos en este penúltimo episodio Les vamos a hablar de las ordenaciones Que fueron el pasado martes Sí, ¿verdad? Ordenaciones sí. sacerdotales Y pues las ordenaciones que acaban de ser hoy en la mañana Las ordenaciones diaconales 14 diáconos Cifra récord Sí, bueno, bueno se No ve... tan récord, pero ya no sé se... Pues sí No se había visto en cuánto tiempo, ¿no? Así es Yo recuerdo que la última vez que se ordenaron 14 sacerdotes Fue como en el 2006, 2007 Pero esos fueron diáconos Uh, sí, ah, sí, así es cierto. Y esta vez son diágonos, sí. pero si llegan todos y se los ordenan al mismo tiempo, tenemos que tres catorce. Está padre, muy bonito. Pero si este, pues es, toda esa parte de esos, este, estas ordenaciones no debe de pasar desapercibido para nosotros, católicos, y pues por eso que decimos que fuera tema de conversación para esta este, penúltima edición de El Break. Que sí? Así es. Y ya lo saben, amigos, si quieren seguir enterándose de lo que pasó en las ordenaciones... ¿O cómo es una ordenación? Porque yo tengo muchas dudas Sí, al igual que Paqui Pues vamos a aclarar esas dudas Bueno, prácticamente hay que centrarnos En tres aspectos muy importantes Que en continuación les diremos Y bueno, pues estamos aquí nuevamente eh, recordando pues esas ordenaciones sacerdotales. Fíjate que lo peculiar de estas ordenaciones para mí es de que prácticamente lo que son estos compañeros, cuatro compañeros sacerdotes y ahora estos 14 diáconos, pues son los que ya no yo ubico de la que estuve en el seminario, porque ya de ellos hacia atrás ya son caras nuevas para mí. Pero es muy padre, muy bonito porque pues llegaste a convivir con ellos, pues verlos llegar a la meta, verlos convertirse en lo que ahora son. Y pues es mucha alegría y también mucho entusiasmo pues de que todavía Cristo se acuerda de su Grey, de esta Grey... Leonesa de la, diócesis, de la Arquidiócesis de León y todavía sigue mandando sacerdotes para entonces, su vida Entonces me imagino que tienes ya varios amigos que ya son nombrados sacerdotes sí. ¿Tienes una idea de más o menos cuántos ya se ordenaron? Ah, bueno, eh, son... Desde que yo estuve en el seminario hasta que me salí Ya van... son cinco y cuatro, nueve... como nueve generaciones De hecho, estos 14 diáconos que se ordenaron eh, el día de hoy eh, ellos estaban en tercero, bueno, más bien, varios, algunos de ellos estaban en tercero de preparatoria uh -huh. en el último año del seminarista, como yo, yo como seminarista. Ya cuando entró en el curso introductorio, pues agregaron nuevas caras. Eh, es lo bonito, todo es muy bonito, muy padre. Bueno, yo casi no he acudido a ordenaciones, uh -huh. pero sí asistí a la de mi hermano, porque han de saber que pues, así como uh -huh. me ven, pues también yo tengo un hermano que es sacerdote, no es de la misma congregación pero eso no quita que sean igual todos este, elegidos por Dios para servir al, al pueblo y a la, a la iglesia. Ah. Y, este, y casi no me acuerdo de, de cuando se ordenó. Tengo muchas dudas y en su momento no las pregunté por pena. ¿Pero qué es lo que más recuerdas de la reunión? Bueno, lo que me quedó más así grabado, que se me hizo así algo pues hasta cierto punto impactante porque es... es no sé qué se siente, es como un choque de emociones Cuando todos los que se estaban ordenando se tiran al piso boca abajo Y, y, y están así como, como si estuvieran inconscientes, no sé, no se mueven Estarán rezando, estarán pidiendo algo No sé, me queda esa duda y siempre la he cargado Y no la pregunto por pena Hay que, pues sí, a lo mejor desde acá hay que dar muchas dudas, ¿no? Yo pienso que algunos han visto una ordenación, no han visto que a veces el obispo está sin de las manos, o que él se está tomando las manos así, cosas así. Bueno, no se pierdan, quédese con nosotros, porque a continuación vamos a explicarles este, a grandes rasgos eh, los, las partes más principales e importantes del rito de la ordenación. Ya volvemos al rey. Y bueno, pues, como les mencionamos hace unos momentos, vamos a explicar de una manera muy sencilla este, estos aspectos importantes dentro del rito de la ordenación. Eh, entran en procesión eh, los que se van a ordenar, eh, después sacerdotes invitados, y después este, al final el, el obispo. ¿verdad? Hasta el final y ya este, se hace la celebración como si fuera una misa normal. Y, y al momento de que va a ser la, la homilia es cuando eh, se convoca a los sacerdotes. A los, los, perdón, a los candidatos, a los futuros okay. sacerdotes Se les convoca con su nombre de pila Nombre completo, fulanito de tal Y se para el El, el mencionado el, el candidato mencionado y dice presente Y entonces va hacia El, hacia el presbiterio Del templo y ahí este, Toma su lugar Y terminada familia es cuando ya empieza lo que es en sí el sí El rito de ordenación Empieza como empieza el rito de las bodas <risa> Ah, sí ¡Órale! Sí. ¿Sí te acuerdas? A ver cómo sí, es, este, es. vienen por su propia voluntad Exacto o, entonces, Sí, exactamente el consentimiento de la, o sea, Están seguros de que quieren ser sacerdotes Están seguros de que se quieren casar este, Bueno, sí <risa> Y todo eso Obviamente son preguntas más bonitas así Como el ritual lo manda Pero en esencia es eso Están seguros de que quieren Libres, plenamente conscientes De que quieren ser sacerdotes ¿Quieren recibir el, el sacramento del sacerdocio? No, pues que sí Una vez hecho esto Viene lo que es ¿Sí? <risa> y, Pero le pregunta a uno por uno, o lo hace en general tan seguros, o ¿estás seguro tú? ¿Estás seguro tú? Está seguro tú? <risa> no, pues ahí sería, imagínate, si son, por ejemplo, los 14 y ya por no. Ah, entonces mejor así en general. Ajá, lo que se hace es de que todos al mismo tiempo, al mismo tiempo, al unísono, sí queremos, o sí quiero, sí quiero, sí quiero, y sí. Respuesta corta, respuesta así. Hablando, es. No, no, no, no. Así es. Después viene lo que es el, este, postrarse el rostro en tierra, que es lo que dices que recuerdas sí. más de lo que pasó con tu hermano. Lo recordamos mucho porque aparte este, es un momento que sí dura un ratito, porque se canta toda una letanía de los santos. Una letanía que dura como 5 o 7 minutos cantada. Pero tú no le preguntaste a alguien, ¿no? oye, ¿tú qué dices cuando estás postrado? ¿No te pasó por la cabeza preguntar? Pues hay quienes, este en ese momento que están postrados rezan, en el momento que están postrados prácticamente se olvidan de todo, por, como que tienen un éxtasis por así decirlo hay quienes incluso hasta lloran en esa, pensando en esa posición es muy, muy, muy muy, muy emotivo esa parte pues sí, ahora sí que cada quien en ese momento, cada candidato pues en ese momento pues no sabemos qué pasa por su cabeza pero la mayoría de las veces Haciendo estar reflexivos, reflexivos y haciendo oración, y meditando pues lo que están recibiendo. El estar postro, este rostro en tierra pues siempre va a simbolizar lo que es este la humildad. El ser conscientes de que como dice San Pablo son básicas de barro recibiendo un tesoro. Como la frase de este el santo creo que fue de San José María Vianney, no José de Juan María pues, Fallas técnicas. ¿Cómo se llama José María o Juan María Es Santo Cura de es más fácil. Como diría Santo Cura de ars creo que sí es su frase de él. Me postré consciente de mi nada. Me postré consciente de mi nada. Y me levanté esa para siempre. Entonces es un momento de suma humildad y aparte también tiene el significado pues de la debilidad, del reconocimiento de su debilidad, porque es una, pre, una, una configuración, por pues, así decirlo, con el momento en que Cristo este, se postra en tierra, haciendo oración en el momento de, de huerto, del huerto de los olivos, ¿eh? cuando su pasión. Cuando, se se cuando se, fue el momento que se sintió más débil, impidió toda, pues, sí, toda la fuerza de la este, y la gracia de Dios para poder llevar a cabo esa misión tan complicada, tan difícil. Y el, después, el siguiente rito este, importante. importante, más bien, es el siguiente signo importante es, bueno, antes de eso es la investidura cuando ya se ponen la estola y la casulla, se llama porque para se llama. llega nada más con su sotana y... Ajá, y su estola cruzada, que es propia de los diáconos. Ajá. Y ya después de eso se quitan esa estola, se ponen ahora sí la estola... la estola que va aquí, perdón, Ajá. y después la casulla encima, y Pero eso, eso va acompañado de alguna oración o de algún... o simplemente nada más... Sí, pues es la... Rata. sí, se coloca, a veces se acompaña con un canto. Lo bonito de este momento es de que lo hacen acompañados de un sacerdote que le llaman padrino. Ah, ya. Ah, sí. A veces ya lo eligen ellos. ¿sí? Así es, lo eligen ellos los sacerdotes, está ordenado, eh, obviamente, y ya él los acompaña y él es el que les ayuda a vestir. Esa ah, es como cuando recibes la primera comunión, ¿no? Que, ah, es que, te pasa, que te pasan la vela y todo. Ah, anda, Primero te pasan la vela, te pasan los de... <ríe> Y después viene lo que es este, ya con la vestidura, la casulla y todos los ornamentos propios del sacerdote, este, reciben la, lo que es la unción de las manos. Uh -huh. eh, uh -huh. Ah, pero para esto antes están en posición de las manos también. El, el, el, o sea, como primero así y algo uh -huh. así. Uh -huh. Ajá. Antes de que se investigue. De, que de, la de la investidura Es la posición de las manos El sacerdote, diga el candidato, se arrodilla Frente al obispo que está de pie Y el obispo le impone las manos sobre su cabeza Este símbolo Es muy muy importante De hecho es prácticamente la parte Uno de los símbolos centrales Del rito de ordenación sacerdotal Porque es cuando el obispo este, Le otorga Bueno, eh, sí, le otorga Le transfiere, cómo se puede decir Pues el poder del Espíritu Santo los poderes y la gracia del Espíritu Santo, primero para perdonar los pecados y segundo pues el poder de, como, de invocar al Espíritu Santo para poder consagrar este, el, cuerpo, el pan y el vino y convertirlos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Uh -huh. Ya después de esto viene lo que ahora sí ya es la, eh, la, la ¿cómo se llama?, la, la, el ungimiento de las manos, uh -huh. precisamente porque son es esas manos las que van a consagrar las que van a estar convirtiendo el cuerpo y la sangre de Cristo Bueno, el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo okay. ¿Sí? este es, es un símbolo muy importante Y que hoy en día ya se le perdió el sentido Porque yo recuerdo cuando estábamos chiquitos Que les besábamos las manos a los sacerdotes uh -huh. Tuvías un sacerdote y lo quería saludar Y lo que se era besarle la mano Precisamente por eso, porque eran manos consagradas Son manos consagradas, mejor dicho Pero desgraciadamente ya se perdió ese símbolo ya llegas con los abrazos y los saludos ya, la chocas no vale, que <risa> <risa> bueno pero, pues pero también se tienen que ir adaptando a, a la situación de que ahora la iglesia tiene que ser un poco no sé más más condescendiente con sus pues, fieles pues sí de alguna manera no pues fíjate que este es un tema a, a discutir verdad un tema que se puede debatir como si puedes estar en lo cierto como también, pues alguien puede decir, pero es que también hay que conservar esa parte de la santidad del sacerdote, la figura que representa. Sí, claro. Este, sí, son humanos, pero tampoco que no se nos olvide que también representan. Sí, porque no, no, no fue una persona que de la noche a la mañana ya uh -huh. llega y ya está, este, como, así se consagrando, dando misa, confesando. No, tuvieron que pasar por, así por muchas situaciones y por mucha este, cultura, o no sé. Uh -huh. Sí, años, sí, exactamente, años, años de preparación, sí, así es, lo que ya después viene es este eh, así ah, la oración consagratoria, el obispo hace una oración que es bastante extensa, pues ya para finalizar lo que es la parte central de la orden, del rito de ordenación, uh -huh. una vez ya terminado esto es cuando ya el obispo los presenta ya como los nuevos presbíteros eh, generalmente se paran en frente de en la orilla del presbiterio y los presentan. A ver, uno de mi derecha y todo a mi izquierda y aquí están los musos, a os aconteci la gente. Eh, creo que nuestro arzobispo Alfonso Cortés ese momento lo pasó hasta el final de la, de la celebración. No sí, hace más íntimo, o no lo hace o más bien ya ah. es fuera de la del ritual ya lo hace cuando ya terminó. Uh -huh. Sí, bueno, solo pues así que son más bien ya cada obispo lleva a cabo su su manera de llevar a cabo el rito uh -huh. Y don Alfonso parece que lo, lo decide hacerlo así Al final de la misa, ya de la misa Después de la bendición es cuando ya los presenta a los sacerdotes. Vale. Sí, vale, ¿no? Yo creo que lo hace ya para poder aplaudir sí. <risa> También a lo mejor Para que se guarde la devoción y el respeto De, de todo el momento Este es sagrado del rito sí. Y bueno, esperemos no haber echando mucho rollo, este, pero bueno, eh, básicamente esos son aspectos más importantes de la ordenación y pues eso es lo que tú más recuerdas, ¿verdad? la postración en el Sí, la postración. Bueno, a cada quien se le queda una, un episodio o un pequeño lapso de lo que vivió y pues para mí fue pues, eso la postración al piso Así es. Sí, ay, ah, mencionando también que es una ordenación sacerdotal puede durar de una hora y media a dos horas. Así que si van a asistir a una, tienen Tienes que ir conscientes de a lo que y con mucha fe y sedición. Y más si son un montón de, de candidatos como los diáconos, que ay, se tarda más, se tarda más ¿eh? todavía. Pero bueno, este, continuamos. y Bien amigos, ya regresamos con el break, esta es la parte donde tenemos que decir adiós porque este espacio pues, es muy breve y, y pues ya, ya se acabó, este, pero nos queda la sensación de que comentamos un tema muy, muy bonito y esas, esas celebraciones sí nos llegan al corazón a los que somos creyentes. Sí, la verdad sí, si yo recuerdo todavía cuando fui a las primeras ordenaciones y yo me quedé wow, muy padre. Sí es muy cansado porque sí es mucho tiempo estar parado Bueno, esa vez me tocó parado Pero sí. si te toca sentadito, pues ya, o sea, no, no hay problema, problema. <ríe> Igual si Dios, nos mediante que en un futuro ya esto se normalice los... aún más y pues, pues, si se ordenan los 14, vamos, ah, si ¿cierto? Vamos, sí, ah, okay, dejemos de trabajar Así es, hacemos <ríe> un brain de dos horas De dos horas, ándale <ríe> <ríe> este, Sí, ojalá puedan participar de, estos, de estas celebraciones Porque sí son muy solemnes, muy hermosas, muy bonitas Y la verdad sí te llenan de mucha espiritualidad claro las recomendamos los del break <risa> y bueno pues este ya nada más nos queda decir que eh, estén al pendientes eh, de hoy en ocho tendremos un material especialmente para, dedicado especial para ustedes por final de temporada va a ser un un, un break el break se va Ajá, el no break se, se va se, se va se va nos vamos nos vamos por ahí pero nos vamos para volver Ah, y queremos también agradecer a nuestro benefactor número uno. Gracias, Librería SEDEC, por apoyarnos a nosotros y a los del café. Pero muchas gracias por apoyarnos y espero que sí, se, este, sigamos contando con, con su apoyo. Sí, visiten su, la Librería SEDEC. La matriz está aquí en la calle Pedro Moreno. Aquí. Está allá en la, en la calle Pedro Moreno. A es la vuelta el, del expiatorio. Justamente atrás del expiatorio, a un lado del templo, del templo. A un lado del colegio de, de Bicentenario... Centenario, perdón. Centenario Bernardo Chávez. Sí, sí Ahí, ahí, ahí sí, sí, sí, sí. Sí. Visiten la librería, van a encontrar muy, títulos muy padres, muy bonitos y material didáctico para los niños. Sobre sí. todo eso los recomendamos, muy buenos. Queremos mandar saludos desde aquí a todos los bakers, este que nos dan su like, que nos comentan. Ahorita no los vamos a comentar nosotros cuántos son, pero son como 20 mil. <risa> Ándale. <risa> y recuerden que pues estamos en nuestras redes sociales, eh, toda, tanto Facebook, YouTube, Twitter, eh, Instagram, Instagram. Uh -huh. y la página web, <ríe> todas recuerden es fácil, seminario, seminario hoy menos sí. semanario Gaudio. y ya lo saben que no solo de pan y del hombre también de estrellas, de estrellas por favor, gracias, el break se va el break se va y no se pierdan nuestra edición especial, fin de temporada próximo viernes, adiós adiós Ahora son diáconos, a ellos yo, en mi último año de seminario, más bien, en mi último año de seminario, cuando ellos eran diáconos. <risa> bueno, prácticamente hay que centrarnos en tres aspectos muy importantes que a continuación les diremos. <risa> Pero bueno, es que, bueno, este. Pues sí. <risa> Errotit. ¿Lo paro? No, ya no supe que... Yo tampoco.